Sí, sobre el asunto que el joven llamó de la cuarentena, Ajá. yo estoy de acuerdo con él, ¿sabe que eso está sucediendo? Los muchachos que están transmitiendo en vivo, que están transmitiendo en vivo, todo el mundo está pendiente al teléfono, en eh, la tecnología, y cuando sabe que va a pasar por ahí, ese y cuando se ve, sale, llega otra vez. Esa es una dificultad que hay ahora. Sí, ese es el problema, por eso que estoy tratando de educar a la gente diciendo que cuando yo le diga buenas noches, conteste bien Hello. dígame, Hello. dígame dama dígame si, sí, yo quiero hablar con Pitágora para explicarle algo dígame querida usted está hablando con Pitágora sí, yo quiero decirle que esta cuarentena, por lo menos este que me queda que hacen de 6 de la mañana a 5 de la tarde, eh, yo me pongo a pensar, comienza a las 5 de la tarde, la gente está en su casa, entonces en el día la gente no se contagia, nada más de las 5 para la tarde, la gente se contagia, yo quiero que me expliquen eso, yo te, a decir, a yo te voy a decir cómo se soluciona eso, buenas noches, dígame usted, dígame dama, Ah, miren, lo que yo deseo saber es si ya abrieron la salida de San Francisco, de manera que uno pueda salir está, a trabajar hacia otro pueblo. Está, está cerrada todavía, mi vida. Ah, pues está bien, gracias. A su orden. Buenas noches, ¿qué te opina? Bueno, Hello, al final voy a ver si me dejan decirle algo, una sugerencia que yo tengo. ¿Qué usted opina? Sí, para, para que él hable sobre, la, sobre los propietarios de casa que muchos inquilinos se pegan de eso y no quieren pagar. el Ejemplo, a mí, ellos no me quieren pagar. Los inquilinos deben pagar su alquiler. Lo que pasa es que lo que se pidió fue una flexibilización, pero hay que pagar. Nadie puede dejar de cumplir sus obligaciones. El que debe el teléfono tiene que pagarlo. El que debe el banco tiene que pagarlo. El que debe agua debe pagarla. El que debe un alquiler debe pagarlo. El que debe, debe pagarlo. Debe, debe pagarlo. Buenas noches. Lo que se pidió fue flexibilizar. Dígame usted. Buenas noches. Aló. Sí, dígame. Con Pitagra. Él habla, señor, dígame. Pitágara. Sí. Pitágara. Dime, hermano, comienza a hablar, dime. Buena. Te estoy escuchando, comienza a hablar, hermanito, dime. Oye, la cuarentena pudiera ponerla, pues. La cuarentena pudieran ponerla por tres meses. Dice él que la cuarentena pudieran ponerla por tres meses. Dígame usted, buenas noches. Explícale, buenas noches. Que, que, que Dígame hermano. Con razón a la señora que llamó de pagar el alquiler. Y como uno, por ejemplo, lo que trabajamos con instrucción. ¿Cómo uno va a pagar el banco? ¿Va a pagar el cable? ¿Va a pagar el teléfono? ¿Va a pagar casa? Si uno no está trabajando ¿De dónde uno lo va a pagar? El gobierno dijo que lo iba a auxiliar Ese es el problema. ¿Qué usted opina señora? Dígame Dígame Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Usted está de acuerdo Yo, Muy por bien 15 días que lo ponga, Dice ella que de de por queda. 15 días el toque de queda Dime mi hijo no siga que no sigan, bien ¿Qué pasó, ¿sí? ¿Qué tiene musicón? ¿dónde es eso? ¿Dónde está? ¿dónde está el musicón? ¿dónde está el musicón? ¿dónde? en Pueblo Nuevo en Pueblo Nuevo el musicón, nuevo, bueno aquí. miren, muy, bien, muy, bien, muy hijo. bien voy a tomar, voy a tomar dime hermano bueno quisiera eh, bueno Vamos a ver, a ver si quedan, bueno, unos 10 minutitos. Miren, el problema no es la cuarentena, el problema es cómo el dominicano ha acogido la cuarentena. El dominicano en principio pensó que se trataba de una especie como de relajo, ¿no? Todo el mundo salía igual a beber, quejándose de la policía, si violaban el toque de queda. Fíjense ustedes que cuando la policía actuaba con severidad, hasta los la sancionaban al militar que actuaba con severidad. Yo entiendo que no se ha hecho la cuarentena como se debía al principio por el asunto político, por no sacrificar al pueblo para que no digan que el gobierno es malo. Y en esa parte pensamos más en lo político que en lo propiamente biológico como arma letal de este virus. ...que se ha convertido en una pandemia... ...que ha afectado al mundo entero... ¿Qué es lo que yo entiendo que debe hacerse... ...en vez de solicitar... ...que sean 25 días más... ...la extensión del estado de emergencia... ...yo lo que pienso es... ...que el presidente debe decir... ...miren... ...para romper esta cadena de contagio... ...vamos a hacer lo siguiente... ...hay que pedir un sacrificio... ...para no seguir de cuarentena en cuarentena... ...de 25 en 25... ...y nosotros llegar a las elecciones en cuarentena todavía, y que nos lleguen las elecciones, que ellos las quieren celebrar como quieren, en cuarentena. Yo lo que pienso es, y eso no le va a gustar lo que yo voy a decir al pueblo, porque las cosas que uno tiene que decir en verdad no tienen que ver con el populacho. Yo entiendo, el presidente debe tomar la decisión y decir, como nadie ha respetado la cuarentena y hemos tenido grandes dificultades para que la gente obedezca, vamos a ponerla por 15 días, con esos 15 días, pero 24 horas. Nada abierto, solo los hospitales, centro médico, lugares de comida y farmacia. Y si usted tiene una emergencia médica, se le da el permiso para salir. Pero no es limitar a San Francisco de Macorís las entradas. Eso no va a servir para nada, porque el dominicano se la ingenia como quiera. Si hacemos esto, podemos cortar la cadena de propagación que está en varias olas. ¿A qué yo me refiero? Terminó la primera, pero cuando hay una nueva cadena, miren... Tenemos que evitar, y yo lo dije aquí, que pase como en México. En un lugar que, debí investigarlo ayer, se me olvidó hoy, pero esa ciudad está. Que usted no puede entrar ni salir. El virus está, en, anda en él. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted va a un supermercado, se contagia porque está en las escaleras, está en el cristal, está en el mostrador. Si usted va a una zapatería, cuando se sienta y pone la mano en el mueble, agarra el celular, se lleva el virus a la boca y lo va a llevar a la casa. Entonces nosotros tenemos que evitar eso. Nosotros tenemos que a aprender a convivir con reglas de conducta. Tenemos que, mientras dure esto hasta el año que viene, tenemos que utilizar el metro de distancia, andar con la mascarilla, andar con los guantes, higienizar los zapatos, dejarlo todo afuera en la casa limpiar, usted abrió una llave, llegó de la calle y abrió con esa llave usted lava la llave que es de metal, donde dura varios días, ya lava la herradura deja los zapatos afuera entra con una chancleta, se quita la ropa, la pone al sol usted va y se realiza un baño si salió a la calle para que evite el contagio y esa ropa la echa a lavar aparte, lo correcto sería que cada quien tuviera un sudador uniforme para que cuando llegue lo deje afuera ande con un pantaloncito corto debajo y después de dejarlo al solo, a la lavadora solo, ese lavador, eso es lo correcto. Pero no estamos haciendo la cuarentena como va y por eso tenemos el problema de extenderla, porque la gente ha seguido yendo a los ríos, lo han tenido que agarrar jugando gallo clandestino, cuando pasa la patrulla le sacan la lengua, pasa y la gente sale a beber, sale a comer, entonces así no va a progresar la cuarentena y va a seguir la cadena de infectados, además un gobierno que por asuntos políticos, escondiendo la cifra y hablando de estupideces. Dando cifras maquilladas, una sala de prensa que ya todo el mundo está harto de verla en la mañana, que lo que ha servido es para figureo de gente que no lo conocía a nadie y de una nueva gama. Ahora todo el que tiene un celular es un periodista, es un comunicador, es un locutor y es un productor de programas y de radio. Y la diversidad de información en las redes sociales, por desgracia, la desinformación de los audios WhatsApp, la desinformación que hay, la gente se pone loca. Y comete conductas erradas. Hay que comenzar a poner las multas. No soltarlo simplemente por el hecho de soltarlo. Hay que comenzar. A someterlo. A meterle prisión. De tres meses a un año. Dependiendo de la falta. Para que la gente sepa que tiene que respetar la cuarentena. Porque cuando usted sale y no respeta la cuarentena. La gente se enferma. Y usted lleva la enfermedad a su casa. Yo quería ponerle a ustedes una, una, una, un video, lamentablemente no lo pude poner, ni siquiera pude poner la mitad de los videos que desde ayer yo dedo. Pero eh, lo pondremos el lunes porque estamos a tiempo de concientizar a la gente para que lo entienda. Si usted no respeta la cuarentena va a seguir entendiendo y va a seguir propagándose. Y estamos en un periodo muy peligroso que la cadena de contagio de los que están asintomáticos pueden infectar a titir y Mundati Y el dominicano no respeta. El dominicano lamentablemente hay que hacerle entender la cuestión con la tranca de tranquilidad. Y por más que buenos modales se tenga, hay que sacar la macana porque hay gente que no entiende. Que no hay que cometer exceso, que no hay que abusar, como la galleta que le dieron al médico. El militar estaba cumpliendo con su deber porque el médico se puso de malcriado, pero no había que darle una galleta, un hombre ya sometido a la obediencia. Y si esa persona tenía un estado de viedad, mucho más. Creo que no se pueden cometer exceso. Lo que dijo el jefe de la policía, los policías lo han interpretado mal. Yo creo que él debe volver atrás lo que dijo. Que al que se ponga violento, lo que hay que hacer es tirarlo al piso, esposarlo, darle una patada, meterlo un empujón en la guagua. No. Porque el militar entonces está entendiendo que es subalterno suyo, que usted tiene que maltratar a la gente cuando la arresta y no tiene que ser así. El que lo hace de manera obediente y respeta la autoridad va a cumplir su periodo de prueba. No es ponerlo a limpiar el parque, no, no, no, no, no, no. Es agarrar, tener un lugar especial. Y ya se acabó el tiempo de hoy. Yo no entiendo, señor director, si, bueno, como siempre, si los demás terminan a las 9, yo termino antes. Yo creo que el señor director es enemigo mío. Dios Todopoderoso Siete, no quiero pedirte de todo corazón que ilumines el entendimiento del pueblo dominicano para que se prepare, respete la cuarentena y no tenga que estar extendiendo por tanto tiempo. Y para que los muertos no lleguen a un grado tal y los contagiados que llenen los cementerios y los hospitales y después no pueda atenderse a nadie. Te lo pedimos a ti que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches. Hasta mañana. Que Dios le bendiga.